Vamos a seguir trabajando tal y como lo establece nuestro director regional y general de brigada, licenciado Eduardo Alberto Ten. No vamos a alterar, vamos a trabajar como lo hemos hecho, apegado a los procedimientos y a las leyes. En este caso, los negocios que si violen ese toque de queda, seguimos con la esperanza que el Ministerio Público le siga aplicando. Las sanciones, como lo ha hecho ahora, ejemplarizadoras, 20 mil pesos a los negocios. En el caso del... Le solicitamos que deben terminarla y de lo contrario buscamos el, el Ministerio Público para que nos acompañe. eran más tenérgico entonces. seguiremos trabajando tal como lo ha venido haciendo hasta ahora. ¿Serán apresadas a esa persona que esa esa Pero por supuesto que sí. ¿Cuál sigue siendo la multa para los infractores de la ley? 5 mil pesos a los ciudadanos y 20 mil a los negocios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, no, no, no, no, para la casa!